En 1888, James Laigo Jameson sería testigo de algo que creía imposible. Estando en los territorios de la actual República Democrática del Congo, Jameson creía que el canibalismo no existía. Entonces, un compañero le pidió seis pañuelos para hacerle cambiar de opinión. Con ellos, compró a una esclava de 10 años, que ofreció como un regalo a unos caníbales. Rápidamente, la apuñalaron, descuartizaron y devoraron ante los ojos incrédulos de Jameson. Aunque hubo rumores de que Jameson había pagado directamente y pintado fríamente la escena mientras la veía, los informantes que los extendieron se retractaron repetidamente. No obstante, demuestra el impacto del choque cultural y cómo las escalas de valores pueden variar entre los humanos.